¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Freak y bienvenidos a Boku no Hero Episodio 3. Estamos viendo el tercer episodio de esta, de esta serie. Como ya lo saben, lamentablemente no puedo subir este video directamente a YouTube debido a los copyrights. Así que lo estaré subiendo a otra plataforma alterna, el cual los links los dejaré aquí abajo. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por ver por estos, uh, el apoyo de estos en estos episodios a pesar de no estar en YouTube. Y bueno, si lo estás viendo en la segunda plataforma, muchísimas gracias por ello también. No olvides pasarte al canal si no, lo, si no lo has visto o si no perteneces al canal, no olvides suscribirte. Muchísimas gracias por todo. Así que vamos directo al episodio. Aquí vamos chicos. Y. Oh, regresamos al. Okay, el festival ya había empezado. Creo que regresamos un poco antes. ¿Qué poderes más interesantes que, que, que hay en esta serie. Entrecimiento. <risa> no tienes muy buena cara. ¿Cómo es posible que mantenga el equilibrio? Lo siguen primero. Fuck yeah. No puedo creer que realmente. Oh, ma mamá. Bueno, chicos, eso fue episodio. 3 Estaremos haciendo dos episodios por semana Para podernos poner al corriente con Con la serie y Creo que está en el episodio 6 o 5 Creo, si no me equivoco Así que esta semana serán 2, episodio 3 y 4 Y la siguiente semana serán episodios 5 y 6 Para estar al corriente con, con la serie eh, En transmisiones en vivo Así que bueno chicos, muchísimas gracias por ver Soy Luis Love Freak No olviden suscribirse al canal de Youtube Si es que los están viendo en otra plataforma Y yo los veo en la siguiente Gracias, gracias por todo el apoyo que me brindan Gracias de todo corazón y nos vemos. Bye bye.